Tardes. Nos encontramos en Noticias Lobatos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante, el medio ambiente. Esto es algo que preocupa mucho a la sociedad, ya que hay gente que no lo cuida. Para demostrarlo, vamos a conectar con nuestros compañeros que se encuentran en diferentes partes del mundo. Os, Os dejamos, dejamos con, con el, el siguiente, siguiente reportaje. reportaje. Sabes que ya llevo un rato pensándolo Dime cuál es su contenedor Si sí, vale verde, amarillo o en el azul Tengo una duda existencial Tú, si a nuestro planeta quieres ayudar Esta es la basura que no has de tirar En, la campaña, en el campo, en el río o en el río si a nuestro planeta quieres ayudar Esa es la basura que nos de tirar En la capa en el o en el río Deposita, cada cosa en su cubo deposita En el verde solo botellas de vidrio Plásticos y latas en el amarillo Deposita, cada cosa en su cubo de deposita El color azul es para la cartulina Papeles, cartones y alguna revista cuidaremos de cada cosa en su cubo deposita los de posita los robatos de la lo sabemos y ahora todos juntos lo lograremos pasito a pasito suave sabecito mejorar el mundo poquito a poquito es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza pasito a pasito suave sabecito mejorar el mundo Poquito, es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza.